Eh, desactivó su micrófono. Ahí. Ahora sí. Ahora ¿Dónde, qué? ¿Dónde qué? ¿Dónde sí, qué? para sí, ayudar porque... a la gente sí, sí. pobre, de... claro, para, para ayudar a la gente que no tiene recursos, tú tienes que generar dinero, porque si no generas dinero, no, es imposible ayudar, ¿ok? Entonces eh, nosotros quedamos ayer. Eh, yo les dije: voy a tratar de hacer una, una, una planilla en la cual les pueda explicar este tema de la rentabilidad, que es que súper es importante, pero también recalcarles de que, miren, todo está en la mente de ustedes, ¿okay? porque somos todos iguales, no hay, no hay ninguna diferencia. ¿okay? Yo les he comentado. Cuando me fui de Chile, empecé a trabajar eh, de camarero, le vendía 2 millones de dólares al dueño del restaurante. Y el dueño del restaurante decía, oye, ¿cómo puedes vender tanta plata? De en...? Y a mí se me ocurrió simplemente que, que tenía que venderle cosas a los clientes que fueran súper caras y así incrementar las cuentas, y ya me daba mejor propina y, pucha ganada. Una propina altísima porque me gustaba venir a Chile y necesitaba de dinero. Entonces, eh, de, después de que aprendí, digamos, con tanto tiempo, que dormía cuatro horas y al final no daba más el cuero, aprendí esta. esta eh, porque cuando tú vas a un restaurante acá en Chile, pucha, que te tratan mal, pues, o sea, como que te están haciendo un favor de atenderte. Yo dije todo lo contrario, voy a hacer a la gente que se sienta feliz y así me van a dar una buena propina y yo voy a poderme dar los lujos que yo quiero, ¿correcto? Entonces, es la actitud de uno la que cambia las cosas, si uno anda eh, se levanta con el pie izquierdo va a andar todo el día negativo y si te levantas con el pie derecho te va a ir bien en todo, todo el día No sé si vieron la película esa del secreto o, o se han leído el libro Sí, profesor Bien, entonces el libro explica Okay, que generalmente a ti te va bien si estás pensando constantemente positivo, pero acá nosotros en nuestro país todo es como negativo, entonces al final nos contagiamos todo y no, todos andamos amargados, andamos, pero uche, es una cuestión terrible. Entonces por eso que a mí me gusta mucho viajar, porque salgo de Chile, me recargo con energías positivas y vuelvo otra vez para acá para poder tratar de ayudar en lo máximo posible que pueda. ¿Okay? Bueno, entonces miren, vamos a seguir con la, la presentación, le mandé una eh, presentación al señor Torres para que eh, él la manipule desde su lado, no sé si lo podría hacer desde aquí, pero vamos a intentar, ¿okay? pero vamos a, a primero, eh, voy a tomar la presentación, ¿Comparto el Excel, profe? No, todavía no. Espera un poquito. Yo te voy a decir cuando lo comparto. ¿Ya? Nosotros llegamos al punto en el cual estábamos hablando de los costos, valor agregado y precio, que es lo que se enseña en las escuelas de negocio y en otros países ¿okay? entonces yo le mostré este cuadro ¿okay? que los costos, valor agregado, precio. Entonces yo dije, ¿cómo le explico cómo haces crecer tú a la empresa? entonces le dije, bueno, primero que nada tenemos que saber cuál es la rentabilidad de nuestra empresa ¿okay? bien y hablamos de la reducción de costos, que al despedir a las personas, ¿no es cierto? La, la calidad se disminuye y el costo social que tú haces al despedir a las personas es muy grande. ¿Sí? Hablamos de los precios y me da la impresión que esta no es la... No es la... la que yo hice. Déjenme un segundo, por favor. poco esto ahí eh. me queda una más Esperenme un poquito, ¿eh? déjenme ver cuál es... Ya, es que le voy a, pon le voy a poner uno al principio para reconocerla. Okay. Disculpen las... ¿Por no la puedo encontrar aquí tampoco? ¿Cómo puedo ver eh, compartir la pantalla mía? Eh, profe, ¿dónde salen los tres puntitos más acciones? Ahí se le da la opción compartir pantalla. Es que no me sale no. la. Eh, el, Al no. lado de los puntitos, profe, ah, es como más acciones. ¿no? aparece una pantalla con una flechita profe y dice sí. mostrar pantalla dice compartir la selecciona y dice mostrar pantalla o mostrar escritorio algo así me dice mostrar los settings del, de la mostrar las ideas entrar en eh, pantalla completa Efectos. Keypad. Stop. End Turn. Al lado derecho del micrófono, profe. Sí. No es necesario meterse en los tres puntos. Dice escritorio. Dice compartir. Ya. Y me voy al desktop. ¿Ah? Ahí. ¿La ven ahí o no? Sí, profe. Sí, profe, y sí. se ve. Sí, profe. Ok. Entonces. Bien. Ahora sí. Bueno. Aquí... En esta, en esta pantalla, yo les hablé que, por ejemplo, si yo en mi empresa tenía una rentabilidad de un 3%, yo tenía que invertir mi dinero en fondos mutuos ¿Se acuerdan que hablamos de eso ayer? Si las acciones, si mi empresa rentaba un 21%, yo debería invertir mi dinero en acciones. Pero... Sabemos que una empresa de guardia o una empresa de un restaurante renta generalmente un 300%. Entonces, yo debería invertir dinero en mi negocio. Entonces, si renta un 400%, si ustedes están viendo el, el costado izquierdo de la, de la pantalla, yo le saco 20%, yo tomo ese 20%, y lo invierto en procesos para hacerlos más eficientes y no sacrificar la calidad, ¿ok? Que es lo contrario a la reducción de costos que nosotros hablamos, ¿ok? okay. a la reducción de costos de despedir a las personas ¿no, cierto? Y, y todo el, el, el daño social que se hace. ¿sí? Después me queda 380 la rentabilidad. ¿Es rentable o no? Sigue siendo rentable. ¿okay? Entonces yo tomo 20% más y lo invierto en, en el valor agregado. El valor agregado es investigación, desarrollo, innovación e emprendimiento. ¿Correcto? Me queda 360 de rentabilidad. Todavía sigue siendo rentable. Saco un 20% más y puedo jugar con los precios. Bajar o subirlo dependiendo de la competencia. ¿Ok? Me queda 340 todavía de rentabilidad. ¿eh? Y eso hace de que me quede, ¿cierto? Un 20% que yo lo puedo invertir en la responsabilidad social, empresarial o en el capital humano, que es lo que están haciendo las empresas generalmente en muchos países del mundo, ¿ok? O sea, uno tiene que dejar un legado como empresa. Por ejemplo, si tú sabes que en el sur de Chile hay niños que caminan 10 kilómetros bajo la lluvia, y, y suponte, y tú como empresa le compras una micro para que los lleve al, al, a la escuela y los traiga, pues la gente siempre sabe acordar de ti, no? Eso es responsabilidad social. ¿okay? Siempre se van a acordar de la empresa y siempre se van a acordar de tu nombre porque tú hiciste un bien social. ¿okay? Porque 320 todavía te sigue siendo rentable la empresa. Entonces tú cada vez que estás, si tú sabes la rentabilidad de tu empresa y lo estás reinvirtiendo en tu empresa, tu empresa, en vez de achicarse, crece. ¿Se fijan en el cuadro? Invertir en la empresa crece. ¿Ok? Sí, profe. ¿Les queda claro, no? Sí, sí profe. Están sí. todos claros. ¿okay? ¿Pero esa ¿Sí? inversión es para, para, para poder producir más, para vender más? ¿Esa inversión? Claro, porque suponte tú quieres, ahí dice ganancia, o sea, las utilidades son las que a ti te hacen ganar dinero. Si tú, inviertes, si, tú, si tú te llevas la plata a la casa, entonces no estás invirtiendo en la empresa y, y no, hace, no, no repartes el dinero, ¿ok? Pero si tú lo inviertes dentro de la empresa, la empresa crece y se beneficia en todo. ¿Por qué? Porque suponte los trabajadores van a tener más dinero, un mejor salario. Eh, la empresa va a poder invertir en innovación, van a poder hacer las cosas con mejor calidad. O sea, todo es mejor a lo que nosotros hacemos aquí en Chile. Si tú vas, suponte, a muchas empresas, las empresas están como que se están cayendo, digamos. A, a, a no ser de que vaya a Huachurá, donde todas las empresas elite de Chile están ahí concentradas. Pero si tú te vas a una empresa... Supongo que en el área de la quinta normal, ¿no es cierto? O en otros lugares, están todas como cayendo a pedazos, Okay. Si vas, digamos, hacia el lado de, de ⁇ ñoa, eh, todas están eh, como a, así... Eh, no, no, están, no están, digamos, usando el máximo de tecnología, sino que las hacen a medias. ¿okay? Y la idea es no hacer la media, la idea es que tú tengas una, una empresa de óptimas condiciones que pueda competir con las empresas internacionales, ¿ok? Pero tú tienes que ver de que sea rentable, ¿ok? Entonces, si tú sabes de que, de que es rentable, ¿no es cierto?, Ahí la R es por rentabilidad, la E es por el endeudamiento o solvencia, que se, se le llama en términos contables, y la liquidez. Entonces yo les puse aquí dos ejemplos. Si yo tengo una empresa que tiene una rentabilidad alta, ¿okay? tiene un endeudamiento bajo y tiene una liquidez baja, yo puedo tomar decisiones con respecto a esa empresa en particular, ¿ok? Porque yo sé que si tiene rentabilidad alta y si tiene un endeudamiento bajo, el único problema que yo tengo que resolver es la liquidez, porque la liquidez es, acuérdense en contabilidad, la razón líquida y ácida de la empresa, o sea, es... Y, y la rotación de los productos que tú tienes en la empresa si tú puedes arreglar que la gente te pague en menor tiempo vas a tener más dinero en la caja ¿okay? y vas a poder suponte invertir más dinero y vas a poder crecer porque vas a poder pedir un préstamo ¿okay? entonces te puedes empezar a endeudar para crecer ¿okay? si si tú tienes eh, una rotación que es muy lenta en la empresa tienes que mejorarlo y hacer de que los productos salgan más rápido a la venta y para hacer eso tienes que jugar con las, con las tres posibilidades que tiene de los costos el valor agregado y los precios ¿okay? o sea yo sé que yo puedo arreglar esa, esa empresa pero si yo tengo una empresa que tiene una rentabilidad baja, o sea, una rentabilidad de un 3%, por ejemplo, estoy sumamente endeudado y tengo una liquidez baja, estoy, estoy en problema, ¿correcto? ¿Se dan cuenta, no? Sí, profe. Entonces, tú, ahí es cuando tú debes empezar a trabajar sube eh, fuerte en resolver esos problemas. ¿Por qué? Porque supongo que la rentabilidad tienes que mejorarla. ¿okay? Entonces, miren, ahora vamos a tratar de. Eh, yo voy a salir de, de esto y mi sector a ver si puede, digamos. Eh, bueno, aquí les muestro también que si ustedes reducen, las ganancias se achican, comparado con este que está acá. ¿okay? Aquí la, la ganancia o la empresa crece. Y acá, supongo que cuando tú disminuyes los costos en, en las otras inversiones, los precios, la empresa se achica. ¿Ok? ¿Les parece? Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es ver si. Eh, voy a tratar, voy a tratar de ver eh, el tema de la rentabilidad. Si lo puedo mostrar acá. Dime un segundo, por favor. ¿Lo pueden ver ahí o no? Sí. ¿Sí? Sí. Sí. Ya, yeah. miren. Esto, este tema aquí es, eh, es importante. Yo se los voy a, también a, a compartir para que, para que jueguen con, con este... Esto, esto es solamente una muestra de lo que se, genera, se hace en un negocio para saber cuál es el punto de equilibrio o el costo marginal. Miren. Si yo tengo un 30... Esto lo hice basado en una empresa de guardias de seguridad, ¿ok? Están al costado izquierdo los costos fijos, los costos variables y total de los costos variables que le saco un porcentaje de la luz, gas, agua, teléfono, arriendo, etc. ¿ok? Los sueldos a honorarios ¿ya? Y saco un porcentaje de eso. Llego al total de los costos, costos diarios por guardia, costo hora de un guardia, costos totales a cobrar, ¿okay? diferencia entre el costo y las ventas, que es la utilidad, y al final llego a la rentabilidad, abajo, ¿ok? Entonces, suponte, si yo tengo, si yo tengo un guardia, ¿okay? me va a cambiar toda la planilla, ¿Ok? Y el primer mes, obviamente, porque tengo un guardia y tengo mucho gasto, me va a dar de rentabilidad un menos 3%, ¿correcto? ¿Lo ven? Sí, profe. Ok. Y eh, que alguien multiplique 21 por 11. 11 meses. ¿Cuánto 231. me da rentabilidad? ¿Ah? 231. No te escucho. 231. 21 por 11, 231. 231, ¿correcto? Uh -huh. ¿Es rentable o no es rentable mi empresa? Sí. Sí, ¿correcto? Bueno, entonces, si yo sé que es rentable, ¿ok? Pongámosle que yo voy a tener 10 guardias de seguridad. ¿Ok? me va a cambiar nuevamente toda la situación y la rentabilidad ¿eh? inmediatamente subió. El primer mes tengo rentabilidad un 20% y 25 por 11, ¿cuánto es? ¿11 meses? 275. ¿Es rentable o no? Sí. Es súper rentable, ¿correcto? Pero ahora tenemos que buscar el punto equilibrio. Supongo que ya me vuelvo loco y, y yo digo, oye, pucha. Estoy ganando, tengo una, tengo una utilidad de 1.200.000 mensuales. Estoy ganando cualquier cantidad de plata, estoy pagándole su monte en, en, en costos, digamos, a los, a los guardias eh, 119, que en total, digamos, por hora da, me da 4.800.000, pero a mí en mi bolsillo me queda 1.209.000. Es bueno para mí. ¿Ok? Pero yo me vuelvo, me vuelvo loco porque, como soy avaro, ya digo, voy a seguir vendiendo mi servicio y voy a vender, voy a meter 100 guardias de seguridad. ¿okay? ¿Qué pasó con la rentabilidad? ¿Qué pasó con la rentabilidad? No aumentó tanto como uno esperaba. No aumenta tanto como uno esperaba, ¿ok? Es decir, que de 25, ¿no es cierto? Cuando teníamos los 10, vuelvo para atrás. ¿okay? 10. Teníamos 25. Y le metí 100 guardias y me aumentó a un... 26 por ciento de rentabilidad 26 por 11 286 ¿Cuánto? 286 es rentable, ¿no es cierto? Pero la carga que tenemos nosotros en pagos ok de la asignación seguro, sesantía, uniforme, todo eso es súper alto. Costos se me elevan demasiado. ok Entonces quiere, que, quiere decir que hay un punto de equilibrio entre el 25% y el 26%. Entonces tú tienes que empezar a ver, ¿cuál es el, el, el costo marginal? Si yo tengo 30. Sigue en 26. ¿okay? Le damos 25. Sigue en 26. 21, pongámosle. ¿Profe? Ahí cambió. ¿Ya? Dime. No, es, ¿No puede ser parte de su razón social contratar la mayor cantidad de gente posible para una empresa? Como dar trabajo? Como Claro. Sí, pero, pero escúchame. Si tú, si tú haces eso, ¿bien? ¿sí? El, el, ¿Cómo se llama...? la empresa eh, va a gastar mucho dinero y, y si te fijas en la red Profe, está, está muteado Hola, hola. Ahora sí. Ahí sí. Sí, profe. Ya. Tú me hiciste la pregunta que suponte si eh, seguir creciendo iba, iba a ser, digamos, una, una buena razón, digamos, social. Eh, eh, sí, sería bueno, pero como les comenté ayer, si ustedes pueden leer el, el caso de estudio de, de Walmart, se van a dar cuenta que cuando tú encuentras el punto de equilibrio entre 25 y 26, que nos dimos cuenta que era aproximadamente entre 20, 21 guardias, ¿ok? Entonces cuando tú sabes que del 21, con 21 guardias, si pones 22, no sé si pongo 22, me sube, No, tampoco, 22, 23, tampoco, 24, tampoco, 25 Ahí sube, ¿ok? O sea, el punto de equilibrio son 25 guardias. Cuando tú llegas a ese número, 25 guardias, tú tienes que abrir, como les dije a ustedes en la agricultura, otro paño y crear otra empresa que tenga 25 guardias para que les dé una rentabilidad de un 26%. Y cuando lleguen, suponte, a tener esa otra empresa, y que tengan contratos, y, y suponte, tienen la misma rentabilidad, abren otra, pero no crecen así, de la forma que crecen las empresas aquí en Chile, que tienen una cantidad de gastos tremendo, y por eso que tienen que hacer las reducciones de costo, porque no tienen calculado esto. ¿Sí? ¿Se fijan en, en, en, en, lo, en, en, en, en, en lo que les estoy explicando? O sea, yo tomo esto que está acá. Hagamos la cuenta que es un año, ¿cierto? 26%. obvio. Y, y abro otra empresa que tenga exactamente las mismas proporciones con la misma cantidad de trabajadores. Y así sigo ¿no es ¿cierto? creando empresas que tengan las mismas cantidades para poder tener la misma rentabilidad. Y ahí tú vas a ganar dinero definitivamente. ¿Ok? Pero si tú la haces crecer de una forma increíble, vas a perder dinero. Porque es como, el, como la agricultura. O sea, el paño de, de los agricultores, ellos sin saber economía, saben que si tú pones un tomate más de ese paño, vas a empezar a perder, perder dinero. ¿Ok? no entienden o no? Sí, profesor. ¿Les queda claro? ¿Pero son tres empresas distintas o como filial? ¿O es la, es la misma, misma empresa de Es la misma empresa. es Suponte, Walmart, ¿cuántas empresas tiene? En el ya, mundo? ¿Como sucursales? Claro, son, siguen siendo sucursales, pero llegas a ese punto de equilibrio. Y por eso que ellos ganan plata. ¿Ok? Y hay otras empresas que no ganan plata, porque suponte ellos siguen creciendo, creciendo, creciendo, creciendo, creciendo, hasta que al final quieran. ¿Okay? Entonces tú buscas el, el, el costo marginal sabes exactamente cuánto es lo que tú tienes que tener para poder ir creando una cadena de empresas en la cual tú vas a saber que siempre vas a estar ganando dinero ¿Okay? y vas a poder invertir en investigación en desarrollo porque esa rentabilidad es súper alta o sea, si tú, si tú sumas 26 por 11, ¿cuánto te da? ¿Se acuerdan o no? 286. Era un poquito, ¿no? ¿eh? Aló ¿Algo? ¿Algo? ¿Sí? Ah, sí, pero mire, estoy haciendo clase en este minuto, eh, estoy ocupado. ¿Eh? Ya, gracias. Ok, ¿cuánto era? 286. 86, ok. Entonces, si tú en el otro tienes 286, ¿cuánto te da? Ya, pues, ingenieros comerciales. ¿Cuánto da? ¿Qué cosa, profe? ¿La suma de los dos? Sí. 572. 572. ¿Ok? O sea, tendrías con dos con dos locales una rentabilidad de 572. ¿Ok? Y... Si tú le agregas 286, qué rentabilidad vas a tener con los tres locales al año? 8.58. 8.58. Ok. Entonces, ¿estamos haciendo negocios ahí o no? Claro que sí. Claro, o sea, es un negocio redondo, pero por eso que es lo que les explico. Tienen que entender estos conceptos para poder ganar plata, ¿okay? y ganarla de una forma que sea correcta y no perder de dinero. Porque muchas empresas acá en Chile, como no son especializadas las personas en este tipo de decisiones y, no, y tampoco se las enseñan, entonces obviamente pierden plata. A mí me interesa, suponte, Microsoft renta un mil por ciento al año. ¿okay? Entonces, si tú, le, si tú quieres pedir conversar con, con, eh, con Bill Gates, el tipo te da dos minutos para conversar con él. ¿okay? Entonces, tú tienes que decirle cuatro mil por ciento rentabilidad. Ah, ya, ok, pase. ¿Ok? Porque él habla de rentabilidad de, de 1000% por día. ¿Okay? No habla de la rentabilidad de un 3% que es, o sea, es para meterlo, digamos, en los fondos mutuos, que es lo que hace toda la gente, pero salimos todos perdiendo. Y si tú sigues abriendo, digamos, más sucursales, imagínense la rentabilidad que tienen las empresas que como Walmart, por ejemplo, que tiene, no sé, pues como, o no sé si vieron ustedes en Netflix la película de, de ese señor de, de, de McDonald's, que al final la, eran tan porfiados los dueños de McDonald's que el tipo se dio cuenta de que el negocio no era el hacer hamburguesa. La vieron en la película, ¿no? Sí, profe. Sí, sí. profe. También, profe. Entonces, el negocio era la propiedad, era un negocio inmobiliario, ¿ok? Porque era la única forma de mantener la franquicia de la manera que se tenía que hacer. Si él no, no era dueño de la propiedad, no podía exigirle a la gente que le daba la franquicia que hicieran las cosas como él quería. ¿okay? Pero eso es, es ser visionario, ¿ok? Y tienes que asesorarte con gente que entienda. Porque cuando uno trata de hacer las cosas solo, generalmente mete la pata y la embarra. Pero cuando tú te asesoras bien, ¿okay? es mejor gastar un poco más de dinero, ser, estar bien asesorado, estar bien guiado, y poder hacer las cosas, digamos, como corresponde. Por ejemplo, esto para mí es un negocio, con toda la delincuencia que hay aquí en Chile, pues se te ponía un negocio de, de guardia de seguridad, y sabes que vas a ir como ganador. ¿sí? Ahora, aquí te digo los restaurantes, pero el restaurante es muy sacrificado, ¿sí? porque tiene que estar ahí todo el tiempo, trabajando hasta altas horas de la noche, y es muy cansado. ¿sí? Se lo digo porque trabajé de camarero en, en restaurantes, es muy sacrificado. Okay. Pero supongamos tener una otra empresa, no sé, la Lavanderías, por ejemplo, es, es negocio. Hoy día van a cambiar los negocios con el tema de, de que todo se va a empezar a hacer en línea, porque hay un antes y un después. Acuérdense de la crisis social, la pandemia, y todo, casi todos los negocios van a empezar a hacer así en forma eh, eh, a través de internet. Okay. Todavía aquí en Chile no, no existe la, la, la seguridad de que no te clonen las la tarjetas y ese tipo de cosas. Pero si tú te metes en, en otros países, la, la ciberseguridad es muy alta. ¿okay? Entonces, eh, claro, en otros países no existen tanta gente que, es, que está dedicada a hacer hackers y ese tipo de cosas porque... No sé si han visto, han visto películas de los hackers en Estados Unidos. Si te llegan a billar, te meten preso por 800 años en el día de, de tu vida. ¿okay? Pero eh, acá en Chile no hay, no hay ninguna ley para los hackers. ¿okay? Yo cuando llegué a Chile, lo primero que me pasó fue... Voy a comprar eh, unas cosas para tomar once. Usé la tarjeta... Eh, una de las tarjetas en el, en el supermercado Toto me la clonaron. Después fui a echar benzina al auto, pum, me la clonaron en la, en, la, en la bomba de benzina. Y en la noche empiezo a recibir correos de los bancos en Estados Unidos diciéndome que hayan gastado como 17 mil dólares en Italia, en Alemania, en Canadá, casi en mayo, porque yo tenía celular de aquí, de Chile, no me había traído celular de Estados Unidos. Y no podía llamar para avisarles que me habían, eh, eh, me habían clonado las tarjetas. ¿Sí? Entonces tuve que pedir a un amigo que llamara a Estados Unidos de los bancos para decirles que me habían clonado las tarjetas y por suerte que estaban aseguradas y no tuve que pagar lo, el dinero que, que, que, habían, eh, que habían sacado de mis tarjetas. ¿OK? pero estuve básicamente tres meses porque el sistema de correo acá en Chile es tan re malo que ellos me mandaron inmediatamente el día siguiente unas tarjetas que las reemplazaban y en el lugar donde yo estaba viviendo el, el guardia del condominio eh, nosotros le dijimos al tipo que nosotros habíamos llegado y íbamos a estar viviendo en la casa de nuestra suegra mientras buscábamos casa y llegaron las tarjetas al día siguiente y el, y el guardia dijo, se lo olvidó, no, no, ellos no viven acá y devolvieron las tarjetas y me dejaron tres meses sin plata, ¿okay? entonces bueno, se ríe de todas estas cuestiones ahora, ¿okay? pero las pasé verde porque no tenía plata, ¿sí? entonces, pero lo importante es... Es que ustedes entienden de que suponte, si tú puedes hacer el, el negocio de esta manera, sí vas a ganar dinero. ¿OK? ¿Les, ¿Les queda claro el, el tema? Gracias. ¿Tienen alguna pregunta? Sí, pero... ¿Alguna pregunta? No, profe. Estamos todos bien. Y el tiempo de formación de la rentabilidad, ¿cuánto tiempo debe ser? Según la empresa, porque uno puede proponer 4.000% de rentabilidad, pero ¿a qué plazo? Eso, es eso el tema de eso. los plazos igual son grandes. O sea, eh, aquí te yo te estoy demostrando con, la primera, con, la, con, la primera, digamos, con el primer ejercicio que el plazo digamos, de la rentabilidad de, de los guardias de seguridad, si tú partes con un guardia de seguridad, el primer mes te va a salir negativo, pero si tú te ganas un contrato de 10 guardias, al segundo mes vas a estar ganando un 25% de millones. Y si llegas a tener un contrato de, de, de, suponte, 10, 10 y 10, va a ser un 30%, que es, que es, que es, eh, eh, es bueno. Vas a estar ganando un 26% en, al, en, al mes siguiente. ¿Ok? Sí, sí, bien, profe. ¿Ok? Pero de que, eh, bueno, yo de hecho eh, tuve que liquidar una empresa acá en Chile, eh, me llamaron, una empresa de, de transporte de valores que eran unos camiones rojos que andaban circulando por las calles, que se llama INGC, porque simplemente el caballero no, no tenía, no, nunca había estudiado ni contabilidad, ni ingeniería comercial, ninguna cosa, sino que él lo hizo al ojo, no me dijo aquí se está ganando plata suponte con los camiones de, para llevar dinero de un lugar a otro con guardias de seguridad como, como ProSegur como Brinks y, y ganaba mucha plata claro, pero él nunca hizo este ejercicio de, de, de ver que cuál era su rentabilidad a él le entraban 200 millones mensuales de, eh, de ingresos pero también gastaba 200 millones y no ganaba nada Nada, absolutamente nada. Y se tuvo que hacer un autorrobo. ¿sí? Y el robo que se hizo fue tan tonto, le robó 5 millones de dólares a, al Banco Santander, pero fue tan, eh, tan iluso el caballero que no se fijó que tenía todas las cámaras de seguridad encendidas y cuando nosotros hicimos el... el eh, a, a mí me nombraron, digamos, como encargado de liquidar la empresa y cuando yo veo el video, puxa, salía clarito que él, con, con los otros gerentes, estaban echando las bolsas de plata dentro de una camioneta para robarse la plata güey. y esa era la, la peor evidencia, se le olvidó borrar la, la, <risa> los, ¿cómo se llama?, las grabaciones de seguridad y se fue para dentro, para la cárcel, le cayó. O sea, si vas a hacer un robo, hazlo bien, por lo menos, ¿no es cierto? Aunque no se debe ni pensar en el robo, ¿ok? Pero bueno, eh, existe gente que lo hace. Aquí en Chile ustedes saben que hay mucha injusticia social y eso es lo importante de que ustedes... Tienen que entender de que tienen que hacer las cosas bien Traten de ver diario una, una de esas cápsulas en Las cuales son automotivadoras Porque te dicen muchas cosas que son ciertas Y que a veces uno no las ve Entonces traten de, de ¿Cómo se llama? De hacer eso Y y se van a dar cuenta de que, que realmente eh, se puede ganar dinero siempre y cuando conozcas los conceptos, entiendas, los organices, porque acuérdate que cuando yo les mostré la primera, eh, el, el, la primera diapositiva en dónde queremos llegar, tú tienes que hacer tu propio plan, lo decía también en el video, o sea, tú tienes que hacer un plan para llegar a ese lugar que tú quieres llegar. ¿Ok? Entonces, eso es lo, lo importante. ¿Estamos? Sí, profe. ¿Alguna pregunta, alguna duda? No, profe. Con respecto eh, a, a la última, al, al ensayo final, tampoco no hay preguntas. Profe, yo tengo una duda. Dale. Que nos no alcanza a escuchar eh, lo de la fecha de entrega. Mira, yo creo que eh, lo más probable es de que Supongo que yo se las podría entregar en la, la próxima clase. ¿okay? Yeah. Y, y ustedes empiezan a trabajar y, y en la última clase, o la penúltima clase, me entregan el, el, el ensayo, me lo mandan por correo. ¿okay? Yo reviso las notas, les pongo las notas y se las envío. Y eso lo vamos a poner por, por todas las notas que corresponden. Ya lo hablé con el director. Ya, y ese es eh, el que se hace una plana, ¿cierto? Sí. Ya, ya, profe, gracias. Me quedó claro. Ya, Felipe, te mandé el link ahí para que lo veas, ¿ok? Sí, profe, gracias, ya lo vi. Ok, que tengan un buen sí. día. Chao, profe, Chao, no, profe, gracias, cuídese. Chao, profe, que estén bien, ¿ok? Chao, chao.